Thank you. Amigo, coman. a tu lado, antes que el deporte, la computadora o la televisión, sin ninguna clase de apego fascinado. del arte de la vida Tu valor Aquí ¡Gracias! Un universo entero Las pequeñas atenciones son las que te cuentan y son las que valen. Tú lo sabes bien, que lo sabes, mi bella dama mi Sirena. Cuando bailas en la mesa Vino rojo en una gran copa de cristal Me fijo si estrenas ropa o vienes De la peluquería con tu nuevo look Conservo la calma en la cama Traigo la película de la que siempre hablas El libro que querías leer La canción La canto ahora, así te la estoy cantando yo. de ti, pero sin agobiarte, un espacio suficiente para que tú puedas respirar. tu amigo, tu amante. a tu lado antes que el deporte la computadora o la televisión sin ninguna clase de apego fascinado en el arte de la vida